Bienvenido Mustafa Yoda a la clase. Vamos a arrancar directo por algo que preguntamos siempre, que es, ¿de dónde viene Mustafa? Así de amplio. Bueno, gracias por el espacio eh, y a toda la gente que hace este ciclo de la clase. Es un honor para mí estar acá con vos, que te conozco hace un montón de tiempo. Y bueno, para los que no me conocen... Eh, Mustafa viene, primeramente yo me crié en Balvanera hasta los ocho años y después me fui a vivir a Moreno cuando mis viejos se separan y bueno, ya del otro lado General Paz. Barrio 2000, Moreno. Un barrio que, a diferencia de otros raperos, tal vez no está tan presente en las letras de decir represento tal barrio pero sí en las letras, en el sentido de muchas imágenes que tienen que ver con una infancia Difícil, o una di, di, di infancia con muchas carencias. Eso es lo que se nota. ¿Fue así? Sí, eh, sí en parte sí, aparte como que no encajaba, porque era el de la Capi, pero era el más. Mi familia era como la más pobre del barrio, ¿me entiendes? Entonces eras era el, el de corría, la Capi, pero el más pobre. Y eras el que corría, el que tenía la bicicleta. Sí, Para, totalmente. para frasear sí. una letra. Sí, corre a la par del que nunca presta bicicleta. Eso. ¿Y las ideas más gloriosas salen de las plumas más humildes? Y, y yo creo que sí, hasta la altura, sí, totalmente. ¿Por qué? Y porque te agudiza por ahí el, el lápiz, no el, el, otro, el otro lado de la moneda. Paradójicamente, yo fui vendedor de lapiceras, sí. vendedor ambulante de lapiceras. Con el tiempo me pagarían por escribir. Eso, eso fue muy loco para ¿Ese mí. fue tu primer laburo? Sí. Sí, iba al secundario y tenía una noviecita ahí y tenía que salir y comprarle algo. Entonces me compré un... Pasé por un mayorista y me compré un pack de lapiceras BIC. ¿Alguno la, podrá decir yo le compré una sí, lapicera? A los tres meses tenía dos pibes laburando con, para mí, <risa> vendiendo lapiceras. Y Así yo tenía es. más tiempo. Y el, y, el, y el pibe, ese pibe que corría al amigo que sí tenía bicicleta, ¿cuándo se encuentra con el rap o con la música o con la escritura? Bueno, yo cuando vivía acá, en, vivía en Junín y Bartolomé Mitre, 21-39 vivía. Me acuerdo porque me, de, de chico me hacían repetir el, la dirección. Y eh, a mi viejo le gustaba eh, el break dance o sea, la música disco, Michael Jackson. Y como fue papá muy joven, yo era como su hermano menor, ¿me Chiquitito. Entonces estábamos muy cerca y como no tenía mucha gente ahí, compañeros que le guste eh, Michael y demás, y el break dance, bueno, medio que practicaba conmigo. Yo después con el, con el tiempo, eh, ahí en Moreno a mí me gustaba la cumbia. Iba a todo eso, invasión tropical, todos esos lugares. ¿Qué, qué banda? ¿Qué? un ah, Montón. Qué? Montón. Eh, me acuerdo que iba a Los Kilómetros, yo sé que hay gente ahí de Los Kilómetros, acá presente, y me acuerdo que iba a escuchar Calama Tropical, Los Hechiceros, bien. <risa> Underground, Company Flow sería, ¿no? Claro. Pero totalmente. no, es muy... Eh, era de salir ahí con mis amigos y... Y me acuerdo que en ese tiempo ya me gustaba como el rap el rap house, ¿viste? Tipo Technotronic, NC Saran, The Rian McCoy. Y 90 90 claro. Y me gustaba Los Pistols. Entonces estaba entre Ser Punk y esta movida. Y Technotronic. Y Technotronic, nada ¿no? que ver. <risa> y, y bueno, de repente en el 91 justo me cayó el disco de Apocalipsis 91, El enemigo ataca de negro de Public Enemy. Me llamó mucho la atención. Un rap muy político y además musicalmente muy, muy fuerte. Muy fuerte. Y empecé a pegar onda con la revista Source, que íbamos y la adquiríamos acá, en Capital. Eh, no teníamos plata para comprar revistas, así que... Estábamos en esa de conseguir la, la data, ¿no? Y, y Se compraba entre varios, además. En, entre varios, compartíamos las hojas, poníamos los pósteres. Y después, eh, una vez por casualidad en un lugar que se llamaba Ami Amigos de la Música, ahí en La Valle y Florida, eh, te digo por casualidad porque yo no me considero un vieja escuela, por respeto a toda la gente que estaba antes que, que uno. Pero lo que nos pasó en ese tiempo es que como que a la gente que estaba antes que uno le, le, le costaba tener la data. Entonces solamente te daban la data si vos tenías otra data, te la canjeaban. Eran como hijos únicos, ¿viste? Todavía no... había que aprender a compartir. Y era... estaba difícil. Entonces, nada, nadie te grababa un cassette así porque sí, si no tenías algo para ofrecer. De hecho, nos encontramos en el Parque Rivadavia y intercambiábamos música. De todos los géneros pasaba en ese, en ese momento. Y de casualidad en el año 93 me, me gustaban las artes marciales un montón y me acuerdo que vi una tapa con unos ninjas. Bután. Y le digo al tipo, le digo, ¿Este, ¿esto qué es? Es rap. ¿Puedo escucharlo? No, si no lo compramos pues escuchar escucharlo en tu casa. Y me lo compré por la tapa. <risa> ni más ni menos, un, un, un disco que fue un parteaguas en, en, en, en el hip hop, digamos, en, en el rap. Sí, y creo 1993. que en el oeste particularmente marcó mucho. Porque ahí, bueno, yo me lo llevo para... Para Moreno, en el doble casetera Aigua de mi tío, no, bajamos, bajamos a cassette y empezamos a rularlo. Yo me acuerdo que saltaba en una parte el cassette que después me iría a Jujuy a tocar y pone un boot and claro en un cassette y saltaba en la misma era parte, la misma era parte, mi cassette de la, que llegó... De la, de la, la copia de la copia de la copia, copia de, de la, la copia. copia. Qué lindo. Vos traís, no necesitas ver ninguna imagen Mi voz en tu materializa hace que tus ideas viajen sí. Entender mis palabras, creer en tu mente y liberarla El ser se vuelve sucio cuando tu su cerebro lava Multitudes alaban al borde del abismo Esclava sin que tu desclama, Busqué a Dios me encontré a mí mismo Calificado de egocentrismo, crucificado por falta de egoísmo, resucitado soy el mismo en el bar. Me acerco en un cenicero nuevo por elevar pensamientos y de las cenizas al suelo. Quiero escapar del pueblo a nadar a una laguna mental donde los malos recuerdos no se puedan pescar. Lo adulto lo regala, lo vivido lo medicina, la edad. Loco hablando solo en la esquina, no muere de soledad. La mala leche dentro de la falsedad se ordeña, la gran mentira derrotada por mi verdad más pequeña me agrada. El sol esconde de la tierra, nena, alma, graba su disco en cada caracol de la arena Espera. Estar contento en primavera, mi cuore Espera. Salir de una guerra interna no que toda bandera es la manera más ramera De crear fronteras, más madera de la guerra Prepara sus flores Lo que se regala a los muertos y a los amores Poder dar la cara con tus cuervos traidores ¿cómo? Se llama revancha y se van a vengar. Ah. Y este muro se mancha con la sangre de la verdad Yo, yo, yo de puro plomo y machete afiliado era de lobo con letra de lobo y parece afiliado ah. porque el cabal sacan a la guerra ah. lástima muestra esta amiga que me acuerda y regala el testé ¿sabes que queda en el miento? y te de caliente Ya no fumo del cuidado que se fumaba mi vida recortar y olvidar es acariciar una herida con la, ¿La mirada, mirada perdida venida. el amor se vuelve ciego gritaba socorro abrazando mis ahorros con miedo los cuatro enero me medes Integra un mundo cenicero Te cambio todo mi cumple por un regalo, regalo sincero La vida una lágrima, el mundo un pañuelo Niños con fierro donde no existe el caramelo Resisto ah, Que va de frigo, sin panadero. Mis ojos tienen la magia que nace del potero. Resisto Contagio al médico, no se dulce Amor diabético atrapado por una chica dulce Apare las luces dije al falcón verde Guarden sus cruces Elementos de tortura no recuerde a dictadura buscando tentaduras Vuelve bar y Te lo contado La vida es impredecible Y yo amo el promesado ¿Saben qué? El fuego es el esfuerzo Pero el humo se le sube. Como agua sin evaporar Que antes, se cree en nube Sin saber flotar Es tuve la profundidad del mar Yo, nada es casual el factor suerte es algo triste, vive y resiste si es lo que hiciste, con lo que hiciste, alimentando palomas mensajeras que al final resultaron cuervo con tijeras al trinar, más viajes y más golpes que el bidón de Chiporo, salvajes prohíben el porro y no el cárcel del malboro, colaboro fumándolo, me perdono culpándolo, lo abandono pasándolo, jamás lo traiciono, acostumbrado a cada factor de riesgo reflexiono mí mismo me rescaté del abandono, al borde del abismo, hice del vértigo mi trono. Es sujeto real, mi público real, me siento único en cada centímetro cúbico. De esas coronas de la seriedad nacen las mejores bromas. Y cuando uno se perfecciona, menos se le perdona. Al saber, no le apaga la sed, ningún diploma. Desconoce el calor del fuego, pero el humo se le sube. Como agua sin evaporar, que se cree nube. Sin saber flotar, en, lube, en la profundidad del mar. Conocí el mar y crees bien para que ayude. Desconoce el calor del fuego, pero el humo se le sube. Es como agua sin evaporar, que se cree nube. Sin saber flotar, en, lube, en la profundidad del mar y el mal y crees bien para que ayude Desaparecí meses y regresé en un minuto El valor de los errores, enseñanza en bruto subestimado y estimado adulto asunto fruto de mi triunfo nació desde tu insulto No sangre ni duda le dije a mi corazón inquieto Palpite y crítica cada sentimiento propagando el eco. Encontré todo el tiempo que perdí y estoy entero Pienso en mi primero para ser feliz a terceros Libera tu mente para que el pensamiento no viva atado Nacer y morir aspectos diferentes del mismo estado Barato en el monte contemplando el horizonte la libertad vistose verso la máquina que rompe. Mentalidad de pueblo, en este aire se respira. Hasta los polos opuestos conviven en una pila. La soledad, mi gran compañía, vamos a encontrarte. Los papas encerrados en sus ¿Cuándo empezaste a rapear o por qué empezaste a rapear bueno ahí cuando escucho Button ya digo paro con los pistols y toda la movida de cura house Soul tales toda esta movida eh, y digo no me gusta el rap y me empecé a meter bueno a conocer un poquito más investigar de luke King, de mal x de spy lee ver las películas y me empezó a gustar el rap más político eh, y sin entender nada casi de inglés, me gustaba mucho la cadencia del flow del grupo que tenían las canciones. De hecho, yo estaba laborando en una fábrica en ese tiempo y, y hacía 5 grados bajo cero y lo que me, me impulsaba a poder subir ahí en Gaona una subida para ir a la fábrica era un tema de Butan Klan, eh, que lo ponía y yo pedaleaba con fuerza, una adrenalina me transmitía y lo metía con todo. Que y el micrófono entonces era, era un paso inevitable el siguiente paso sí fui grafitero primero o sea y te retiraste que... a tiempo sí me retiré a tiempo de todo <risa> eh, me retiré a tiempo también de bailar de caucho era no no bueno, nadie más madera que yo creo que no vi ninguno o sea fue por descarte eh, que elegiste algo tengo que hacer. Sí, claro <risa> ¿Algo tengo ¿eh? que hacer. el hip hop tiene sus elementos Sí. El, el, el DJ en esa época, ser DJ en esa época era muy caro, porque había que tener las dos bandejas, la mezcladora. y Lo sigue siendo. Y, y lo sigue siendo. Ser MC, y sobre todo un MC como vos que empezó a cultivar algo que no, no estaba ocurriendo, que era el freestyle, ¿no? el estilo libre, la improvisación. Sí, ya eso... Bueno, en el año 97, por ahí, empezamos a allá en el, en, en el oeste, había un lugar que se llamaba Wall Street, en Moreno, y otro Metro, ahí en Merlo, y pasaban como música media electrónica y demás, y yo iba y le decía al DJ con mis seis discos de rap, Lauryn Hill y demás, Cypress Hills, eh, House of Pain. Agarraba lo más comercial que, entre paréntesis, que podía pasarle para que el chabón no, nos pase, aunque sea cinco canciones de rap. Y después lo convencí y terminó siendo una hora, de rap, o sea, íbamos nosotros por esa última hora de rap y así nos fuimos multiplicando. Yo traía un montón de gente de allá del oeste para una junta que nos hacíamos los domingos en el obelisco donde estaba Apolo y, y Alfa, que eran los b-boys, eh, y se juntaban de todos los lugares de Buenos Aires ahí a bailar y bueno, íbamos, yo sin bailar, nada, solamente arrastraba gente, sin, sin rapear tampoco, organizando por ahí organizando jams, eh, Siempre se me fue esto de fácil esto de, de por ahí producir, producir algo. Sí, eso después vino la organización, vinieron tus discos solistas, siempre autogestivo, digamos. Sí, eso, es en vos. eso sí fuiste medio punk, tal vez. Eh, hacerlo vos mismo, ¿no? Dicen decir tu propia en la década del 70. Sí, el flyer, el mano en mano y todo eso. Dibujábamos los flyers con, con la lapicera y fotocopia. ¿Cuándo aparecen los payadores? Digamos, ese encuentro que pensaste de hip hop, de rap, de improvisación eh, hip hopera con la improvisación gauchesca, por así decirlo. Bueno, yo ahí ya estaba improvisando... Eh, estamos hablando más o menos en el año 2002, que ganó la primera competencia nacional de freestyle en Córdoba y, y... me acuerdo que habíamos ido para Luján con mi vieja y había como una una... un cipher de payadores, digamos y... mi vieja me dijo que me, me quería empujar como para que vaya contra el payador estaba... estaba paranoica ah. <ríe> me iba a matar y... Y en una vez el payador se me empezó, se empezó, a, me empezó a tirar a mí. ¿viste? Vivo que Porque, te vio ahí empujando sí, tenía pantalones. y el tipo provocó. Claro, yo tenía los pantalones anchos, remera 4XL. ¿Quién es este? Iba a la casa de gordo y me compraba, ¿cuál era la más grandota? Pero fuso flaco, no me importa, me gusta así, grandota. Y bueno, la cuestión es que empezó a decirme de, de la ropa. Y yo medio ahí, viste, medio payando y rapeando, le tiré a, también. Me acuerdo que le decía que no se ría mi ropa, que era un gaucho del futuro. ¿Me entendés? Y rimas como, me acuerdo que le rimé rap con que en la cintura tenía un star tag. Entonces, eh, ya em dije, ah, es por acá. Y empecé. Cambiaste la fiambrería por la pulpería, eh, el caballo por esa 4x4. Lo agarré por ese lado, me acuerdo, y terminó todo, la gente se, se reía. Obviamente me respondió todo y me mató, obvio. No te la iba a dejar Esa no la voy a contar, claro. no voy a contar esa. Pero después eh, viene y dice, che, está bueno, y me, y me da una tarjetita. ¿Podríamos hacer un espectáculo juntos? Me... Era un empresario el fallador ese. Mirá vos. Era vos. la tenía re clara. La re y, Sí, la revió y yo no quería salir eh, desfavorecido, viste. Eh, y me quedó eso Dijiste picando. Dijiste esperar un poquito que Sí, esperar un unos más. años. Y, y me, me quedó eso picando, ¿viste? Yo dije, che, no, no, es tan, no somos tan distintos. Estamos usando el arte de la improvisación. Y la oratoria, la comunicación. Es un entretenimiento. La gente la pasa bien. Está bueno esto. Pero bueno, yo ahí agarré y empecé a tocar. En el 2004 saqué cuento de Chicos para Grande que me pusieron entre los 20 discos más importantes de Argentina de todos los géneros sin estar en una multinacional. Y en un momento muy clave porque yo estaba medio, la verdad que no vivías del rap, entonces estaba muy difícil para mí. Eh, y eso me dio una inyección anímica muy grande y, y me puso en el mapa. Por lo menos me conocían todos los referentes de todos los géneros. Eh, y me empezaron a pedir notas, y me acuerdo que ese verano estaba en San Bernardo y tenía un celu, me suena el celu y, y me hablan con un acento raro, y yo digo, nada ah, corto. Me llaman de nuevo y veo un número muy largo y muy raro. Me dice, tío, no cortes, y era un gallego hablándome. Te llamo desde Barcelona, queremos, queremos traerte a tocar España, queremos editar tu música. Y yo medio que no me la creía y miraba el número y bueno, debe ser cierto. Pero debe ser de España, ¿no? Tantos sí. números raros. Sí, me dijo me dijo que quería quería sacar mi música en vinilo. Yo no lo podía creer. Me dice ¿Y, y cuándo puedes viajar? Ya mañana le digo, no tengo nada que hacer acá. <risa> Llévame. Bueno, al mes estaba estaba viajando a tocar a a España. Ya semana? en el 2005 es la llave para desatar tus manos, el alma sabe, el cuerpo pertenece a los gusanos. Ven y vamos, te muestro dónde estamos. El híptido de tu identidad, adulteró el Vaticano. Malos recuerdos, alimentos de espaduelos, o abuelo las costumbres de nuestro pueblo, Bellezas y gracias como al solo sin no pidas al cielo lo que nunca sembraste el suelo. El pobre prado, mariposa, las bolillas tienen cero. Pese, dan su día, vacaciones en el cielo y es cierto. Intimidad al descubierto el infierno, tiene temperatura de mi cuerpo, siempre. toda esta tierra. Arcillas de la guerra, hogares sin semillas, son ojos populares. Cuando mueras, paisajes volverán a sus lugares, narraron que viajaron por mis ojos nucleares. Solo tu mente es lo que puede desatar de mi mano, manos, es que, que sembrar, vienen momentos malos. Disparos, guerrillas, artesanos de la arcilla, desampos, pesadillas, el enigma de semillas. Solo tu mente es lo que puede desatar Desesperar viene momentos a los disparos, guerrillas, artesanos de la silla. De esa... Pesadillas, soy el enigma de semilla, los que me quieren matar, divino les puedo enseñar, abrazar cada lugar, describir cada señal, descifrar el misterio en el espiral de tu pulgar, Inflar estas ideas para que aprendas a volar. Marea de mi tierra, que el de mi pensar, solo déjame nadar, tanto de tu laguna, una da la vida eterna, flores artificial no es hermosa, irme, escapando, con sentimiento poderosa, irme de amor o irme, pisando firme, poder sentirme el dolor pudo un mi mente es libre, Dios me ama y me conoce, llevando su palabra los judas fueron doce, En misma de semillas, esta es la saga, donde se come no se caga plaga, el fina nunca muere, todo se paga, el revoluciones revolucion, el que Solo Guevara, que lo que puede le saltar tabla mi porque se que sembrar viene el momento, Malo, disparos, guerrillas, o artesanos de la silla Desamos, pesadillas, soy enigma de semillas Solo suces si no lo que puede, saltar sí, la me mano no Comiencen que sembrar, vienen momentos malos Disparos, guerrillas, artesanos de la silla Desamos, pesadillas, soy enigma de semilla, Yo pesadillas vez una persona mayor. Todas las personas mayores alguna vez fueron niños, aun cuando muy pocas se acuerdan de ello. Tiene no y el barro, los pies cuando llueve, donde duerme, el carpeño ojitos que conmuelve antes de discriminar con el Sumar, multiplicar y como no también medir Delatar mi loco, viejo médico cuando grande Delantal roto del colegio, médico de hambre. Busca la fama, un hombre dentro del enjambre el chico tiene su clase con las manos manchadas en sangre Recreo, nace, reclama, liderazgo El deseo por una dama en el deporte pide el más, Repudia, marginalidad, recita su deseo No estudia la sociedad, necesita los plebeyos Corre a la parte, del que nunca presta bicicleta Ni por hasta la coqueta, a veces la zapatilla de marca Tras pobreza discreta, lo decreta El mundo enfermo que ama la etiqueta Soñar con claridad, tu anduro es más decocido Soñar con claridad, tu labor desconocido Son las cinco, si corre, corre, llega tarde cito al pobre, hijo loco de mal, pasa del padre Me ven a hacerlo, el vino es más barato que la leche Quieren que no piense, sospeche Para la menta, arrebatan del futuro. de borrachos el vino no ha barato que la leche que que no piensas okay. De las cosas que te dio me imagino es eso, ¿no? Haber podido llevar tu música. Hace poco estuviste en Alemania, pero estuviste por muchos lados. Alguna vez me dijiste que el viaje a Venezuela, 2008 si no me equivoco, te abrió la cabeza en algún sentido. ¿Por qué? Bueno, me dio muchas respuestas ese viaje porque yo estaba en una parada de hacer un rap eh, punky con todo. Y, y me acuerdo que bueno que había ido ahí y antes de, de viajar me había acercado al municipio de Moreno eh, y me reuní con la persona que estaba en Cultura ahí y le dije y bueno, que quería celebrar el Día del Niño y que necesitaba un escenario y queríamos hacer un, un evento de rap gratis o por un juguete o hacer algo. Y me dijeron que me dijo que no porque el rap era algo yankee. Entonces yo cuando voy a tocar a Venezuela, veo que Chávez, <risa> que el Estado, estaba haciendo un festival de rap. Yo no lo podía creer. Yo me había quedado como, digo, Chávez, toda esta, toda esta gestión haciendo algo de hip hop no puede ser. Y empezando hablando con los referentes ahí. Eh, me, yo le digo, no, allá me dicen que es yankee. Me dicen, pero el rap... Emerge de los barrios bajos de Estados Unidos, ¿no? Sí, de la mano de los hijos de afroamericanos y los latinos. ¿Qué tiene de Yankee eso? ¡Uh! ya tenía la respuesta. No había la hora de que aterrice el avión para irme directamente al municipio con la respuesta. Tenía el poder. Eso fue algo clave para mí. Pero también me dijeron que medio me engañado me llevaron porque me dijeron que iba a dar una charla de, de motivación en las sierras de Venezuela. Y me acuerdo que estoy en el bondi viajando para la sierra, ves todas las casitas ahí en los cerros de colores de Venezuela y se acerca uno y dice, y maestro, ¿está listo para dar el taller de rima? ¿El taller de qué? Uh -huh. El taller de rima. Yo le digo, ¿Pero ¿qué taller de rima? Yo vengo a dar un, una charla de motivación a los chicos del de centro de encierro juvenil. No, lo traemos para dar un taller de rima. Y le pregunto, le digo, ¿qué es eso? Eh, ¿Tengo que explicar cómo es rapear? Y dicen, sí, eso. Y bueno, le digo, ¿cuánto falta para, para llegar? 40 minutos. Y en esos 40 minutos me hice el boceto en la cabeza de cómo sería explicar la rima y lo separé en tres cosas. Flow, push line y métrica. Y me fue tan bien que cuando volví para acá... En el 2009 ya estaba en la revista Mood dando los talleres de rima. Y me lo pagaban. La gente lo pagaba. Y en el 2010 ya metimos en el colegio Creciendo Juntos de Moreno los cuatro elementos de hip hop en un colegio. Lo pagaba la cooperadora de todos los padres. Con los cuatro elementos. La rima, el breaking, el DJ, llevamos bandeja, y el graffiti. Conseguíamos con que nos donen pintura, las latas abolladas, Venga. 2010. ¿Ahora en qué está o qué se viene de Mustafa Yoda? Contanos eso. Obviamente. ¿Cómo? ¿Qué se viene de Mustafa Yoda? ¿Hay disco nuevo? Y ahora me encuentran con muchas ganas de rapear porque me dediqué mucho a la gestión cultural y, y me corrí mucho de lo que más me hace feliz, que es rapear. Hoy en día hay muchos productores, productores y productoras que están formados profesionalmente en cómo hacer un evento y el rap se profesionalizó en la Argentina, finalmente, al fin. Entonces, eh, este tiempo para mí es para aprovechar a, a rapear, escribir libros, hacer alguna película. Estoy más... Ya creo que el, mi, mi tiempo como gestor cul cultural ya pasó, ya hicimos el Espacio Néctar, que fue el mayor crossover que hubo acá. En Tecnópolis. Sí, más de 2.600 talleres, dimos, a nivel federal, que venían todos como abejitas y volvían con la data a sus provincias. Y después con la cara de perro, que desarrollamos todo federal antes que la multinacional, que solamente se dedicaba solamente en Buenos Aires. Y yo creo que esa parte mía de, de, de gestión ya, ya está como cerrando un ciclo, vuelvo en un formato banda, que es lo que más me gusta. Eso es lo que vamos a disfrutar ahora en la clase. Mustafa Yoda con banda. Muchas gracias por haber venido, por este show que nos vas a dar y por lo que estaremos atentos que venga de tu trabajo. Gracias por estar a acá y gracias a la gente. A vos por acompañarme en ese viaje a Venezuela, bro. Te agradezco de corazón. Gracias. Sonido seduciendo los sentidos del oído Vampiros borrachos de mi vaso han... a ah, la flauta. ¿Y eso qué, qué quiere decir? Qué extraño el ser humano. Nacer no pide. ¡Chirando Y me llaman primavera, porque en cada rincón que mi flow suena el raflorece a mi manera. Dentro de la esfera conoce mi acento. y estando fuera, me siento, el centro de la tierra se recinta. Tengo corita de me dado letra y necesita cualquier pinta. Tu mente restadita y tu mente resta... Ah, yo te escribo todo eso. We'll be